Bravo. Muy bien, señores. Miren, someten un proyecto en Cámara de Diputados para permitir que policías y militares voten. Posiciones en ha desatado el proyecto de ley del Código Electoral que plantea, entre otras prerrogativas, permitir el voto a los militares y policías. La propuesta fue apoderada por los partidos Quiquellanos, Demócrata, Cristiano, PQDC, Cívico Renovador, PCR y del Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, en la Cámara de Diputados, que alegan que los uniformados tienen derecho a participar en los procesos electorales. Sin embargo, desde la óptica del miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana PLD, José Dantés, el sufragio de los militares no es posible en virtud del artículo 208 de la Constitución de la República. Vamos a ver, Jerry. Ciertamente la constitución lo prohíbe, pero la constitución es algo que se puede modificar, Dantes. La, las sociedades deben ir adecuándose a los tiempos y por tanto sus leyes deben ir adecuándose a la sociedad. Es decir, que las necesidades de ayer necesariamente no son las de hoy y lo que se prohibía ayer necesariamente no, no es necesario prohibirlo hoy. Y por tanto yo entiendo que sí, yo estoy de acuerdo con que los militares y los policías todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto, porque es un derecho fundamental a elegir, incluso a ser elegido. Incluso a ser elegido, quizás no desde de, de la posición de militar, pero es un derecho que yo entiendo que debe tenerlo todo ciudadano, independientemente de si es militar o no. ¿Por qué viene esto? Porque los militares son, si se quiere, empleados del gobierno, eh, son y eh, están bajo la dirección del presidente de la República y se entiende o se entendía en los tiempos pasados que el presidente puede ejercer algún tipo de, de presión o algún tipo de delineamiento de dentro de las, de las filas militares, pero... Eso no se determina directamente en el voto, el voto es secreto. Ahora, si fuera un voto público, pudiera ser que ese militar sí sea coaccionado a votar por tal o cual candidato, pero como el voto es secreto, no creo que exista la posibilidad de que se pueda coaccionar a un militar para que vote a favor de, de tal o cual candidato. Básicamente, esto era eh, el gobierno de, de Trujillo, que tenía control total de, del poder militar, igual que el que los gobiernos de Joaquín Balaguer que tenía control total de la policía y de los y, y del, y, y, y de, y de verdad del ejército es algo del pasado hoy no necesariamente aunque el gobierno el presidente sigue siendo verdad el jefe supremo de las fuerzas armadas pero no necesariamente no necesariamente eh, a nivel de lo que tiene que ver con la intención del voto pueda un presidente eh, ejercer algún tipo de influencia o de presión bajo los militares. De manera que yo estoy de acuerdo con que los militares se le conceda, se le permita el derecho a votar igual que a los policías, tomando en cuenta de que ya los tiempos son otros y que además el voto es bastante secreto y perfectamente entiendo que puede eh, se les puede permitir. También está el tema de la disciplina, ¿verdad? Se dice que la disciplina pudiera hacer que un militar vote por una opción política que no sea quizá de su agrado, pero por orden de un superior. Esas son de las cosas que se manejan en el no, tema es, este, pero... Tú votas por el que tú quieras, porque eso es okay, callado. okay Eso es así, pero hay una, hay una cuestión acá, y es que no tiene sentido que en una sociedad democrática haya un grupo de personas que no tengan un presidente. Porque los que no votaron no, no tuvieron opción. Es verdad, no tuvieron opción. No, no. A ellos le impusieron un presidente. Exactamente, a ellos le impusieron un presidente. Sí. No ellos lo eligieron. Entonces, eso eh, se puede subsanar modificando la constitución. Claro. Y sí podría ser que no puedan ellos ser elegidos, pero sí elegir. Que eso es lo que se está discutiendo aquí, es el derecho al voto porque la función militar crea una situación para alguien que pues, se pueda presentar como candidato. Eso podría tener algunas alguna dificultades. Pero bueno, eh, por lo menos el voto hay que permitírselo a los militares. Sí. Yo estoy de acuerdo con que hace tiempo que eh, entiendo que los militares deben de, de, deben de votar. Pues son ciudadanos dominicanos. Sí. Que todo lo que pasa en la nación, todo lo que son eh, las desgracias... ...y también las ventajas que tiene vivir en un país... ...los militares la pasan... ...sobre todo los que tienen un rango inferior... Eh, ...entonces ellos tienen derecho a, a elegir un presidente. El derecho es social, ¿verdad? Eh, pertenece a las ciencias sociales... ...y naturalmente lo que es social va modificándose con el tiempo... ...de manera que eso que antes se prohibía por una razón... ...de ese momento, hoy no es necesario... ...por tanto la naturaleza de la prohibición ha dejado de existir en aquel, desde aquel momento. Es por ejemplo, un, o un ejemplo de ello, es la ley que prohíbe promover a, los, a la familia Trujillo. Fíjense ustedes que yo soy antitrujillista y antivinchista, pero sí. del punto de vista ideológico, no profesional. Porque por ejemplo, yo entiendo que eh, Vincho Castillo fue una, es una figura destacada, en su ambiente laboral, ¿verdad?, como abogado, y eso no se le quita. Ahora bien, en el, en, desde el punto de vista ideológico, yo soy antivinchista y antitrujillista y también antibalaguerista desde el punto de vista de la ideología, como literato es otra cosa, ¿verdad? Eh, ahora bien, hay una ley que prohíbe eh, eh, promover a los trujillos. Eso es inconstitucional, yo puedo promover al que yo quiera, yo puedo ser aquí y cualquier ciudadano de la República Dominicana, aunque esa ley lo prohíba puede promover a los Trujillos, porque dice, bueno, yo estoy, a mí me gustó esa forma de gobierno, y hay muchísima gente que lo dice. Ah, pero no se puede, y que venga Trujillo, o que venga la familia Trujillo, es inconstitucional que, que se le prohíba a una gente expresar su, sus ideas. O sea, la constitución dice que aquella que todo dominicano, que todo ciudadano tiene el derecho a expresar libremente su pensamiento sin que se le pueda coartar. Pero hay una ley que te dice, tú no puedes promoverme aquí a los Trujillos. ¿Pero por qué? Porque pudiera ser que esa persona entienda que lo que estamos equivocados somos nosotros y tenga el derecho de promover un sistema de gobierno como el de Trujillo, incluso puede promover al propio Trujillo y a la propia familia independientemente de él. O sea, de manera que esa ley eh, quizás se hizo para tratar de, de, de golpear en ese momento o para tratar de borrar la memoria eh, que tenía el pueblo sobre Trujillo y entonces, eh, ahora mismo, en la actualidad de Viena, y en ese momento también devienen in, in, in, in, inconstitucional. porque Los tiempos han cambiado. Eso me parece absurdo que de hecho existe. Eso debería, ¿verdad?, eh, ya erradicarse todo pensamiento eh, tan cerrado en lo que tiene que ver con la democracia en la República Dominicana. Y por tanto, los militares tienen todo el derecho, porque son ciudadanos dominicanos, tienen todo el derecho de votar y de elegir al candidato que ellos quieran. No solamente eso, ellos tienen todavía una obligación mayor y es de defender la patria, claro. que no la tienen otros, O sea, que con más razón pudieran ellos tener una opción para la elección de un candidato que al final llegue a ser presidente constitucional de la República. Lo, la gente tiene que aprender que los sistemas democráticos tienen esa particularidad. La idea es que haya derecho. Y la democracia es moderna eh, o sobre las democracias modernas se desarrolla una tesis, una teoría, que es la teoría de la progresividad. Los derechos son progresivos, es decir, el derecho tiene que ir en aumento. Las ventajas, la, los beneficios que da el derecho a la ciudadanía tiene que ir en aumento. Por eso, eh, la constitución del, 60 y, del, 60 y, del 63, 63 creo que era la constitución que modificó la del 2010. La constitución del 63 planteaba, y esta también lo hace, que los derechos establecidos, por ejemplo, en la foja de derechos llamado eh, derechos fundamentales, fundamentales. No, es, no es limitativa. Es decir, si hay derechos que tienen las características de estos fundamentales, aun cuando no estén en la constitución, la teoría de la progresividad le permite que sean aplicados. O sea, esa teoría de que el derecho tiene que ser progresivo, eh, eh, esa teoría eh, permite que aquellas cosas que aún cuando no estén en la Constitución, pero sí tienen la misma característica, puedan ser aplicadas. Porque las sociedades son eso. Las sociedades, sobre todo las sociedades democráticas, democráticas son un conjunto de derechos que se le dan a los ciudadanos. Por eso yo pienso que el tema de la del de voto para los militares, eso no, hay, eso no hay que discutirlo mucho. Mira, dice Reinaldo Sánchez, oye esto, lo que puede proponer es un partido militar para que vean en caso de que ganen las elecciones presidenciales cuánta represión y desaparición sucederían. Daniel Ortega tiene cuatro precandidatos presos. ¿Y quién le ha dicho a él que Daniel Ortega llegó ahí... Eh, fruto de, de, de movimientos militares, ¿eh? un partido político normal. Ahora, ya luego de 14 años en el poder, se ha convertido en un dictador, pero no necesariamente esto es eh, por situaciones militares. El todo militar tiene derecho a elegir, tiene derecho a elegir, porque nosotros, los ciudadanos que no somos militares, entonces le estamos imponiendo a ellos un presidente. un presidente y candidatos, por ejemplo, eh, alcaldes, senadores y diputados, y regidores que ellos no eligieron por lo tanto se convierte en una imposición de manera que además de, de, de todo esto ¿cuál es el riesgo de que los militares voten? ah bueno que podrían votar por el gobierno de turno pero igual van a seguir ellos siendo militares si es otro el gobierno, con eso no hay ningún no, tipo y, de, de y situación. está claro que la carrera militar es en el, entre nosotros quizá una de las más sólidas claro. porque los militares están ahí eh, tú, tú entras como raso y terminas como general y tú has visto pasar varios gobiernos y nadie te ha dicho, ni te ha tocado, ni te ha dado ninguna prebenda para que tú abogues por él. Bueno, en definitiva, es la carrera más sólida que hay, la que uno ve que lo mismo pasa con, con los policías. Que el presidente le guste más al el general A que el general B para ser jefe de la policía es otra cosa. Claro, que va, que va a suceder a, ellos votando y no votando. O no votando, exacto. Por ejemplo, tú te das cuenta cómo de una vez cambian los mandos militares. El, el, el ministro de las Fuerzas Armadas es cambiado, eh, inmediatamente llega un gobierno nuevo. Eh, por ejemplo, la Procuraduría normalmente siempre se cambia cuando llega un gobierno nuevo. Normalmente el jefe de la policía, desde que llega un gobierno nuevo, es cambiado. O sea que siempre, siempre esos puestos eh, se van a manejar de manera eh, política, ¿verdad? Ahora bien, para entrar, que también lo usan de manera política, que hay muchísima gente que son choferes, que se hacen choferes de diputados y lo hacen de una vez sargento, eh, cabo y lo que sea, Pero porque eso va ahí a pasar, no está el problema. Voten claro, o no voten. Claro, voten militares. o no voten, va, eso va a suceder de manera que lo importante es permitirle a los militares y a los policías poder elegir a las autoridades que lo van a gobernar a ellos mismos. Ahí bueno.